En los primeros años de la República surgió un grupo de seguidores del general Bernardo G. Enrique Helme. Sus integrantes fueron principalmente militares que habían participado en el Ejército de los Andes y miembros de la Logia Lautarina. Sus seguidores postulaban la implantación de un gobierno fuerte y centralizado, que debería estar a cargo del Libertador, que en aquel tiempo estaba exiliado del Perú. Entre sus figuras más destacadas estaban José Antonio Rodríguez Aldea, antiguo monárquico y exministro de Hacienda el general José Joaquín Prieto y Francisco Ruiz quienes ocuparon la primera magistratura del país. Los ojiguinistas fueron aliados del ministro Diego Portales, pero este era contrario al regreso del exilio del prócer. Su larga permanencia en tierras peruanas terminó con las aspiraciones de esta tendencia. En realidad, en aquel tiempo, O'Higgins era bastante impopular. Con motivo de las elecciones presidenciales de 1841, fue postulado como candidato logrando solo un voto de los 164 sufragios válidamente emitidos.